Este, si me permite, si puedo compartir pantalla con un videito de tres minutos eh, que eh, simplemente pone en contexto lo que estamos realizando. ¿no? Voy a ver si puedo compartir. Bueno, Hilary, eh, como ustedes ven, es eh, una um, persona um, no solamente este, eh, completamente intacta desde todo punto de vista, eh, es graduada eh, con un máster de música de una de las um, universidades más prestigiosas de Nueva York y uh, hace como 15 años empezó a trabajar en la unidad del St. Joseph Hospital. Um, Viene con su arpa y toca música para los bebés apropiada, para que los padres de los bebés aprecien mucho esto. Y eh, cuando necesito colaboración um, de una familia que está pasando con problemas de um, desaliento a veces cuando un bebé está muy enfermo, este, ella viene. Hillary eh, no tuvo una infección. Asociada a catéter, no le dimos muchos días con antibióticos. Y como ustedes pueden ver, los padres, aún en una unidad abierta como la que teníamos en el St. Joseph Hospital, estaban, um, viajaban casi una hora al día para llegar a, a pasar casi de 8 a 10 horas junto a su bebé. ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es el, el, el, la razón por la cual nosotros estamos acá, ¿no? para mejorar. Esos uh, desenlaces de estos bebés que están este, en peligro de, eh, de, de tener um, una nutrición inapropiada a veces porque se nos infectan estos catéteres o porque no tenemos los recursos adecuados para uh, eh, proveer lactancia materna uh, y otras veces porque les tenemos que dar antibióticos que a veces no sabemos cómo este, deletrear porque nuestros organismos estamos viendo cada vez más resistentes. Bueno, la, las presentaciones de hoy día van a ser tres. Eh, eh, yo empiezo con la presentación de, el, de la guía prácticamente que he compartido con todos ustedes y la pueden ver ahí, pueden bajar, está en el chat. Y también este, la, se la acabo de enviar al doctor Juan Manuel Graus para que lo ponga y lo distribuya con los grupos respectivos. Este, el doctor Segarra y el doctor Julio Sánchez también van a compartir las guías apropiadas para que ya los grupos empiecen a trabajar. También eh, me da mucho gusto saber que ustedes ya han empezado a rellenar las eh, encuestas respectivas eh, que eh, vamos a usar para uh, para tener una idea del estado de cada una de las unidades respecto a las prácticas respectivas y les va a servir a ustedes también para comparar eh, al final de la colaborativa eh, si han podido cambiar aquello que a veces no creemos que es posible. Este, Julio y Jaime, bienvenidos. Este, Está bien que empiece yo. un thumbs up, Ok. Entonces eh, voy a compartir pantalla. De nuevo. Eh, voy a uh, compartir eh, básicamente lo que está en el documento uh, que ustedes ya lo tienen. Eh, en cuanto a... Um, estas prácticas que les sugerimos que deberían implantar sus unidades, de nuevo, este, esto no es un estudio aleatorizado ni nada de ese tipo. Cada unidad deberá examinar aquellas prácticas que es, ya las están haciendo y de repente no tienen la, la necesidad de hacerlas, pero hay otras en las cuales les sugerimos que tal vez sean importantes para sus unidades. Entonces, en primer lugar, todos sabemos que estos catéteres que, que ponemos a los bebés eh, salvan vidas eh, porque nos permiten eh, administrar nutrición a bebés que no pueden eh, tolerar alimentación enteral. Eh, sin embargo, eh, sabemos que estos catéteres se, se infectan, pero también sabemos que son condiciones totalmente prevenibles. Y si ocurren, estas infecciones están asociadas a un aumento significativo en la morbilidad y mortalidad. Por ejemplo, eh, sabemos que en ciertos estudios la mortalidad puede incrementarse hasta un, en un 40%. Pueden aumentar el tiempo de hospitalización hasta en 25 días. Eh, eh, lo, lo, lo, tal vez lo que es un poco eh, preocupante es que muchos problemas del neurodesarrollo a largo plazo que nosotros pensábamos que se debían a la prematuridad simplemente. Se deban probablemente a las infecciones y lo que es tal vez más, mucho más preocupante es que se deban al tratamiento no necesario con antibióticos. Eh, y por último, en unidades como las nuestras, con los recursos son importantes en conservarlos. Cada infección asociada a catéter o clápsico, como ¿no? dice acá en el slide, eh, en Estados Unidos se considera que Aumenta el costo aproximadamente de 50 mil dólares. En el Perú, por ejemplo, hemos tratado de, de, de, de determinar el costo específico, pero realmente este, eh, cada día que se prolonga la hospitalización eh, va en, entre bueno, cerca de 3 mil o 4 mil soles en, en nuestro país. ¿no? Ahora... Eh, esto de que es posible o no disminuir las, las, las infecciones asociadas a catéteres, yo creo que hay múltiples este, eh, reportes, eh, no solamente de eh, instituciones, sino también de países enteros, que han estado este, tratando en forma conjunta, en forma de proyectos colaborativos como este, en los cuales eh, todo una, un país como Australia, como este, Secciones del Reino Unido en las cuales estas infecciones están disminuyendo y el, el, el marcador común que usamos es el número de infecciones por mil días catéter, como lo hemos estado ya conversando en la parte de medición. Entonces, esto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en las unidades de Estados Unidos en las cuales el promedio de eh, clapsis uh, o de itax, como decimos acá, es de uh, más o menos alrededor de dos este, ¿por qué creo que esto se pueda um, lograr? No, eh, porque este si aplicamos estos manojos de calidad, esas unidades o países que lo han hecho, lo han conseguido y han permitido um, que eh, tengan menos uh, pacientes con este problema. El otro aspecto es que sabemos que la metodología que hemos estado discutiendo hasta ahora en las conferencias anteriores, que es el modelo de mejora del Instituto de Healthcare Improvement, ha sido muy exitoso, particularmente en los reportes del Vermont Oxford. Uh, y por último, en mi experiencia personal, es que en el Hospital St. Joseph de Denver, así como lo que presentó el doctor uh, um, Juan Manuel Graus en otro aspecto de cuidado, como lo que logramos con el equipo de... Infección en el Hospital Cayetano Heredia, podemos disminuir efectivamente estas infecciones asociadas a catéteres. ¿no? Uno de los aspectos fundamentales este es el cambio mental del grupo con el que trabajamos, en el cual eh, tenemos que considerar que estas infecciones asociadas a catéteres son totalmente prevenibles. ¿no? Eh, esto eh, lo vamos a lograr eh, paulatinamente, paulatinamente conforme vamos implementando estas prácticas potencialmente mejores ¿no? eh, y por último este, eh, el, el, el ser transparentes en reportar nuestros datos ¿no? entonces de nuevo eh, esto eh, que llama, que llama el, la colaborativa del Vermont-Oxford prácticas potencialmente mejores PPMS o en inglés PVPs, no que son estrategias de nuevo basadas en la mejor evidencia que la desarrollan los expertos en este caso nosotros en colaboración con otros expertos eh, eh, o también ustedes mismos a través de un reanálisis de la literatura que compartimos a través de nuevas nuevos estudios que pueden aparecer uh, para que este o que también pueden provenir de centros de excelencia por ejemplo, ayer antes de esta presentación hice nuevamente una llamada a la unidad donde ya yo no trabajo. Es el St. Joseph Hospital y hablé, hablé con la directora, que, dicho sea de paso, ha tomado mi posición como eh, eh, coordinadora del grupo de prevención de infecciones. Y de nuevo, eh, tres años sin ninguna infección. Entonces, este, eh, revisamos las cosas. Eh, han hecho algo diferente, han, eh, básicamente no, que esto es algo progresivo, que muchas de las cosas que vamos a sugerir actualmente al principio no pueden tener efecto, pero conforme van repitiéndose y se van cada vez eh, haciendo más estrechos los márgenes en los cuales se hacen estas acciones, eh, esto tiene cada vez más resultado. Y este es un fenómeno, fenómeno más que nada. No solamente médico, sino también social. Mientras más gente se convierta, entre comillas, a este tipo de, um, de manejo de pacientes, mejor resultado vamos a tener. Entonces, este, funciona. ¿no? Eh, tienen tres años sin que tengan una infección asociada a catéter. Um, y por último, se les ha llamado potencialmente mejores porque destaca su característica fundamental. Son el resultado de una evaluación metódica de la mejor evidencia disponible y sirven para corroborar o mejorar la forma como atendemos a nuestros pacientes en nuestro contexto. ¿no? Cada unidad va a aplicar estas prácticas potencialmente mejores de acuerdo a su, a su propia realidad. Empezamos con la higiene de manos. Uno este, de los conceptos que, que es importante es que eh, en inglés se llama uh, um, bare hands manos desnudas y todo debajo del codo no o sea no que no haya relojes ni pulseras ni haya anillos el uh, otro aspecto es que no se permiten uñas artificiales o esmalte de uñas en los médicos o no enfermeras y que las uñas natu naturales no deben exceder una longitud de medio centímetro el otro aspecto que tal vez eh, lo han ido incorporando y que de alguna manera lo compartimos con el resto del Vermont-Oxford el año 2017. Es esta creación de lo que llamamos la zona segura para los bebés. los voy a explicar en un momento, en el sentido de que esta higiene de manos en el contexto de las unidades de cuidado intensivos, particularmente las unidades abiertas y no las que tienen cuartos privados, esto de que entrar a un cuarto, antes de entrar a un cuarto, descontaminarse las manos no es algo que se pueda hacer totalmente objetivamente. Este, eh, de tal manera, y de que más aún, cuidando un bebé tan pequeño, tan frágil, dentro de una incubadora con tantas cosas alrededor de ellos, es posible contaminar inadvertidamente en nuestras manos. Y es por eso de que eh, eh, es, es preciso identificar estas áreas. Eh, que son de alto tocamiento y que cualquier persona puede este, contaminar y hacer que la persona que esté tocando al bebé pueda contaminarse accidentalmente. ¿no? Eh, otro aspecto importante es que eh, con la pandemia probablemente a, a los padres de los bebés se les ha permitido algunas veces un tiempo muy limitado en, en la, en, en, para estar con sus bebés. En el St. Joseph Hospital durante los tres años casi de pandemia que llevamos, no se ha restringido en nada a la entrada del padre, de la mamá y de otros representante, otro representante de la familia. Estos bebés han continuado con la, el concepto de eh, familia integrada a la unidad, eh, de tal manera de que eh, no ha habido, por ejemplo, una disminución de la cantidad de lactancia materna o de la, del tipo de leche que es su revés, que actualmente es exclusivamente casi con la leche materna o la leche del banco. ¿no? Um, y por último, las auditorías de la higiene de manos Esto es eh, prestado del doctor eh, Jaime Segar, uh, de, um, de una de las instituciones en las que trabaja, que proviene de la Organización Mundial de la Salud. ¿no? Son los cinco momentos para cambiar el mundo. Primero, debemos eh, limpiarnos las manos antes de tocar al paciente. Segundo, antes de realizar una tarea ah, eh, que se considera limpia o aséptica. Tercero, después de eh, exponernos a líquidos corporales, como la sangre, pues, cuando tomamos muestras de orina, etc. Después de tocar al paciente. Y por último, después del contacto en torno al paciente. Entonces, eso es lo que, le, eh, lo que les decía... La zona segura del bebé. Este, esta forma parte de la educación continua de las enfermeras porque sabemos que el staff de enfermeras no siempre es estable. Entonces vienen nuevas enfermeras y tienen que este, identificar todos los días en el momento en que entran a trabajar todas estas zonas que son las zonas que probablemente toquen durante el cuidado del bebé y que muchas veces tocan porque las alarmas empiezan a sonar, etc. Entonces, es obligación de ellas que este, limpien con una toallita con desinfectante al principio de su, ronda, de, de su trabajo. Algunas veces los padres, de los, de los, eh, aquí tenemos el sillón, donde están los padres en estos cuartos privados, también están alerta de esta situación y muchas veces se les ve a los padres ayudando a limpiar en el interior en el, en, el, en el espacio en los cuales ellos están en, en el cuarto del bebé. Otro aspecto importante por el otro lado de, de, de la incubadora tenemos todos estos controles, por ejemplo, de los, uh, del oxígeno, de la succión, del sitio por donde entran los estetoscopios, etc. ¿no? Entonces ese concepto de zona segura del bebé es importante. El otro concepto que a mí me parecía tal vez un poco difícil es esta de determinación de la zona limpia y de la zona sucia dentro de una cama de un bebé. ¿no? Se traza una línea imaginaria y en la cual se, se con este motivo, tal vez un poco um, subconsciente, de, de prevenir que existan objetos que se ponen eh, en las partes eh, tal vez un poco invasivas del bebé. Por ejemplo, el, el equipo de succión oral, eh, los endovenosos los tubos todos deben salir por la parte limpia mientras que los aspectos que usamos para cambiar pañales o dar la higiene de la zona perianal eh, se deben poner en la parte distal, en la parte inferior, digamos así del bebé, ¿no? Entonces, este es otro concepto eh, que eh, lo presentamos también en el Vermont Oxford y que actualmente es forma parte de la guía de prevención de infecciones asociadas a catéter de la de la colaborativa más grande de Estados Unidos, que es de la colaborativa de California. Como les mencioné anteriormente, California tiene una población equivalente a la de todo el Perú, 33 millones de habitantes. Por decreto ley local del Estado, todas las unidades de cuidados intensivos tienen, para poder tener la licencia de llamarse unidades de cuidados intensivos, tienen que reportar sus desenlaces a través del Vermont toxo y todas tienen que estar involucradas en un proceso de mejora de calidad. De manera que si tienen alguna duda acerca de alguna de estas cosas que les, estoy, les estamos subiendo, visiten ese, ese, ese, ese, ese website. Es uh, c. De, um, de Carlos, p. de Pedro, uh, q de qué sé de Carlos, sé de Carlos, si ponen eso en la internet van a entrar a la, a la, a la colaborativa California y tiene unos eh, eh, manuales extraordinarios para esto. ¿no? El otro aspecto que es importante para la higiene de manos es que muchas veces no tenemos eh, los, eh, la, la, la, los, los lavaderos de manos o los, eh, los, los, los objetos con los cuales eh, este, eh, hacemos acceso al alcohol para la higiene de manos, este instrumento del, del, del CDC de Estados Unidos este, no, nos, ah, ah, es, nos obliga a, a determinar si estos eh, instrumentos para la higiene de manos están cerca a los proveedores de salud, de tal manera que esto, este tipo de instrumentos lo pueden adaptar si de acaso quieren mejorar la, la higiene de manos. ¿no? Ahora, el segundo aspecto que ponemos en como práctica pot potencialmente mejor es este cambio progresivo que va a ocurrir en las unidades en cambiar la cultura de la unidad, no, eh, cambiar el pensamiento colectivo en tapo de que estas infecciones uh, son inevitables de tal manera que perpetuamos esa idea, no. Eso de crear una cultura justa, este, es algo eh, en el aspecto de este de seguridad eh, el principio es de que nadie viene a trabajar a una unidad de cuidado intensivo con el propósito de producir daño a un paciente o de producir una infección el aspecto humano es muy importante de otra manera de que cuando ocurre una infección de este tipo eh, es recomendable hacer lo que se llama análisis de causa raíz o root cause analysis en inglés, con instrumentos eh, que también lo pueden encontrar en este sitio y que lo podemos compartir, lo vamos a compartir como vayamos desarrollando las iniciativas en las cuales se sientan los médicos, enfermeras, farmacéuticos, etcétera, incluso en algunas situaciones los padres, y tratamos de identificar en qué momento hubo una brecha en nuestro proceso que puede haber condicionado la ocurrencia de una infección de este tipo. Entonces, dejamos de pensar en los abogados eh, y empezamos a pensar más en el siguiente paciente en el que puede infectarse. ¿no? El otro aspecto es eh, tratar de convertir la unidad en una organización altamente confiable. Estas es organizaciones de tipo altamente confiable, por cierto, son las eh, organizaciones de, de, de, de transporte aéreo. Eh, la, la cantidad de accidentes. Eh, eh, ex existe, realmente es eh, extremadamente pequeña, es mucho más seguro viajar en un avión hasta 100 veces más que ir en un carro o también las plantas nucleares ¿no? eh, tienen mecanismos específicos que previenen que alguien cometa un error ¿no? de tal manera que estos procesos de atención eh, hagamos la cosa más fácil para nosotros los médicos, las enfermeras de tal manera de que tengamos menos posibilidad de cometer un error. ¿no? Eh, para eso también usamos las simulaciones. Eh, entre las simulaciones pueden ser para este, insertar un catéter central o también eh, a través de un video o también de estas guías o, o listas de chequeo que no deben ser demasiado complejas, deben ser siempre a la vista de, de la persona que está ejecutando el procedimiento no estas fueron las barreras por ejemplo en el hospital Cayetano Heredia, en la cual estas listas eran demasiado detalladas y te, estaban escritas en una letra muy pequeñita de tal manera de que las personas que estaban chequeando a una persona que estaba haciendo un procedimiento realmente no las podía leer y tampoco dar el feedback apropiado ¿no? esto es lo que refiero, se refiere al, a lo que se llama en estas guías de uh, de, de, de, de chequeo para la inserción y el cuidado de, de las líneas centrales ¿no? eh, una de las cosas en las cuales hay mucha controversia y de nuevo este, la adaptación de estas tiene que ser a la propia realidad una de las preguntas que le hice de nuevo a, a la directora del hospital de los hospitales en Joseph es ¿qué tipo de antiséptico usan ustedes para um, desinfectar la piel antes de insertar los catéteres umbilicales o los catéteres percutáneos. Entonces, todavía en el Hospital St. Joseph, hacen la distinción de menos de 28 semanas para usar la solución de polvodin, polvodin, de betadine. Y los enzima, todo encima de 28 semanas o más de 8 días de edad y respectivamente de la edad gestacional, se usa una solución de clorexidina. Nosotros en la guía que les vamos a compartir decimos algo que está generalizado está en las otras guías: es que para los de menos de 28 semanas se puede usar una solución de clorexidina no alcohólica, no en alcohol, sino en agua al 2%. ¿no? Eso lo vamos a discutir posiblemente, pero esto de usar para desinfectar la piel alcohol solamente o usar solución salina, o tener este miedo extraordinario a usar la solución que contiene yodo, no es totalmente este, eh, extremadamente, eh, el nivel de evidencia no es extremadamente alto. Lo vamos a discutir posteriormente. Este uso de las listas de comprobación, o que se llama el checklist, eh, tiene que ser de nuevo a la vista de la persona que está realizando el procedimiento y de la persona que lo está chequeando. ¿no? Y de la capacidad de que si alguno se desvía sin intención de esto, tener la oportunidad de decir, time out, vamos a parar el procedimiento porque te has contaminado las manos sin darte cuenta. Es momento de quitarse los guantes y ponerte un, un, unos guantes nuevos. ¿no? La, el otro aspecto eh, que se ha preguntado bastante es acerca de, de cuándo, con qué frecuencia debemos cambiar los apósitos que se ponen sobre las líneas percutáneas particularmente. ¿no? Eh, en adultos se, ha, se hace un esquema cada cierto tipo de, de días. Las recomendaciones del de CDC, etcétera, y de diferentes organizaciones, nos dice que para recién nacidos los apósitos se deben cambiar solamente si están sucios, húmedos o no oclusivos y no de acuerdo a un intervalo de tiempo. De que es import, sumamente importante como práctica potencialmente mejor la revisión y documentación diaria de que este apósito está limpio, no existe líquido en la interfase y que ya no está oclusivo, no Entonces, esto es parte de la documentación tanto de la enfermera como del médico. El siguiente aspecto es el cuestionamiento diario al timeout, si la línea central sigue siendo necesaria. Y la pregunta uh, que um, creó la colaboradora, la colaboradora en, esto, este, en este proyecto en la calle Tan Heredia, uh, um, la doctora Montenegro, este, eh, creó este script, dice, eh, si este bebé no tuviera una línea central, ¿se la pondrías hoy día? Y la respuesta es, no. Probablemente tener, poder, seguiría aumentando la, la alimentación oral y le pondría una línea periférica porque solamente necesita tener unos 30 o 40 centímetros cúbicos de, de líquido más. Entonces, pensar que de repente esa línea central debe salir. ¿no? El otro aspecto en cuanto a fijación del catéter, algo que este, el, el doctor Segarra también hace énfasis, es que eh, tener una, un, un mecanismo uniforme en cuanto a la fijación de las líneas umbilicales, de tal manera de que estas líneas eh, no solamente eh, no sean cap sean capaces de que nos decían siempre de que si uno toma el cordón umbilical uno puede levantar al bebé en el aire, no, lo importante también es que estas estos catéteres no tengan ese mecanismo de trombón, que estén entrando y saliendo del estampo umbilical porque obviamente el área umbilical es una de las áreas más uh, posibles de contaminarse con organismos que están en el ambiente debido a las características físicas y a la humedad. De tal manera que si tenemos organismos ya creciendo alrededor del ombliguito, si tenemos un catéter que si estamos entrando y saliendo, obviamente vamos a garantizar que los organismos que están ahí van a contaminar este, el, el, el, el, el, el, el, el vaso umbilical. ¿no? Um, el otro aspecto es reducir el número de veces que se accede a un catéter central. Eh, dos conceptos fundamentales. Uno es, eh, si se va a entrar ese catéter para sacar muestras de sangre, primeramente que eh, suponemos que las unidades de cuidado neonatal no sean unidades con las cuales eh, se enseña cuándo o no, se, o no se, se obtiene o no se obtiene ciertos exámenes de laboratorio. La mayor parte eh, de unidades eh, tratan de estandarizar el tipo de exámenes y el número de veces al día que se puede eh, pedir un examen de un laboratorio. ¿no? Eh, por ejemplo, en un bebé eh, este, tiene una línea umbilical arterial que está por más de 24 horas en forma de ventilación no invasiva por ejemplo a un CIPAP, no se necesita tener ya ese catéter umbilical porque la razón fundamental por la cual se puso ese catéter umbilical fue para tal vez medir la, a los cambios hemodinámicos de presión arterial etcétera y para sacar muestras de gases sanguíneos durante el periodo de inestabilidad. Entonces, una vez que acabe este periodo de inestabilidad en estos pacientes, en la mayoría de pacientes, obviamente ese catéter umbilical arterial debe salir y no se debe mantener ahí con el propósito de que mañana el antétic nos va a pedir un nivel de sodio y nos da mucha pena de sacarle a través de una punción venosa o capilar. El último aspecto en cuanto a esto es el uso de equipos de acceso vascular. Esto eh, ya está usándose en muchas unidades, en las cuales hay un equipo dedicado de enfermeras que se entrenan muy bien, que saben, que han, han demostrado que pueden poner estos catéteres con mucha destreza, y, pero lo que es importante también es que estas mismas enfermeras son las que este, revisan diariamente esos catéteres que han puesto y determinan si esos, eh, se necesita cambiar el apósito o no y eh, cómo lo van a hacer solas o con ayuda de otras personas ¿no? entonces este, esto es una de las mejores prácticas es tener una persona dedicada a hacer estos catéteres en el caso de los catéteres umbilicales eh, ¿quién es cuestionarse quién realmente necesita aprender a poner un catéter umbilical necesitamos enseñar a todos los residentes de pediatría, a un residente de medicina familiar, etcétera, que, eh, que, ponga, que ponga un catéter umbilical en un bebé de 1.000 gramos o 1.500 gramos. Absolutamente no. Ese catéter, pensar siempre que ese bebé podría ser este, eh, hijo, sobrino o nieto nuestro, de tal manera de que a quién le asignaríamos esa difícil, eh, ese difícil procedimiento de introducir un cátedra umbilical. Eh, el otro aspecto importante, que es parte de esta guía también, es lo que el doctor este, informa muy eh, sucinta, es la administración racional de antibióticos. Eh, el doctor Segarra se va a encargar de esto. Y por último, es la involucrar a las familias en los esfuerzos de prevención de estas infecciones. ¿no? Empoderar a los padres para ofrecer recordatorios de higiene de manos a todos los proveedores de atención médica. Esto eh, produjo una revolución en el St. Joseph Hospital, dado que los papás estaban ahí 24 horas al día, entraba un oftalmólogo sin lavarse la mano, con todos sus instrumentos y con sus uñas largas. Entonces, este, eh, el papá, time out, la doctora, este, podía lavarse las manos. Este, la doctora se ponía roja, verde, todos los colores, pero es, obviamente, ¿quién va a defender más a un bebé? De que tenga una infección que los padres del bebé. ¿no? Eh, luego también este, interesante que la colaboración que se contó, ¿no? de que entraba una enfermera y le decía a la, al papá, por favor, este, cuéntame hasta 20 o 30 es este el tiempo que debo usar para la, lavarme las manos. ¿no? Entonces es algo así como eh, asegurarse de que los papás forman parte del equipo y de alguna manera, en forma consciente, subconsciente, se acostumbran a hacer las personas con mejores eh, criterios para mantener esta higiene de manos. Y por último, en, en aquellas unidades que están empezando a pensar que de repente debemos tener una unidad más grande, una unidad mejor, no olvidarse de que en esos comités que diseñan las unidades se deben involucrar las familias porque ellas precisamente saben el, el, el tipo de unidad que debe existir para que el cuidado esto de estos bebés sea mucho más uh, amigable eh, con las familias. Entonces, ahí paro y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces invitaría al doctor Segarra a continuar. El micrófono está apagado, Jaime. Quisiera que podamos este compartir la pantalla. Muy bien. Bien, eh, primero que nada, muy buenos días a todos eh, eh, y agradecerles por, la, por, la, por el hecho de estar acá con nosotros. Eh, yo, le, yo voy a participar en el proyecto de reducción del uso de antibióticos para sepsis en temprana de acuerdo a una experiencia que hemos tenido y que fue publicada. Lo que yo le voy a decir en esta conferencia es básicamente... ¿Por qué es importante reducir el uso de antibióticos? ¿Qué se requiere participar en este proyecto? ¿Cómo lo vamos a hacer y qué es lo que vamos a lograr? Voy a ir relativamente rápido debido al, al, al poco tiempo que tenemos. Pero en Perú se reportan 480 mil nacimientos, se reportaron en el año 2017 el 20% prematuros y un 6% que eran extrema, extremos prematuros. En los prematuros es donde más se diagnostica sepsis temprana. Eh, la incidencia o la, la, la, la frecuencia en países eh, desarrollados puede llegar hasta el 20% de pacientes prematuros que salen con, con infecciones tempranas. En el año 2018 empezamos un proyecto en Cayetano y ese año nosotros tuvimos 4.088 eh, recién nacidos de los cuales en este, el año pasado hemos tenido 4,088, de los cuales el 10% ingresa a la UCI. Ahora, en lo, que, lo que se ha visto es de que en los recién nacidos, entre el 2 al 15% de recién nacidos van a recibir antibióticos. Cuando vamos a los niños de menos de, de 1,500 gramos, el 75% y en los niños de menos de un kg, entre el 75 al 95% de niños van a recibir eso en el proyecto que nosotros hicimos tomamos como mes base el eh, julio, ese, año ese mes tuvimos 481 niños que habían nacido 26 ingresaron a la UCI y de los 26 el 73% eran por sospecha de sepsis, el 58% con sepsis clínica y un 42% sin sepsis, si ustedes pueden ver eh, casi tres cuartas partes eh, de los niños que entraban necesitaban el uso de eh, antibióticos. Si esto lo vemos un poco más claro, veremos que el 5% de niños que nacieron ese mes ingresaron a la unidad, que el 73% recibieron tratamiento, que de estas ninguna era confirmada, que se sospechó la, la sepsis clínica en el casi 60% y que un... 42% recibieron tratamiento sin haber tenido necesidad de realmente hacerlo. Solo somos nosotros los que tenemos este problema? La verdad que no. Eh, estudios recientes, eh, esta es una publicación presentada por Kante y Pusakova en el 22 en el Journal of Pediatrics, nos muestra que en Estados Unidos eh, se diagnostica sepsis neonatal temprana con cultivo negativo 16 veces por cada sepsis, neonatal con cultivo positivo y ellos eh, afirman que en países con mediano o con pobre desarrollo esto, el 16 puede subir hasta 50 pacientes con sepsis, cultivo negativo por uno que tiene cultivo positivo entonces la cantidad de, de pacientes que están siendo tratados es tremendamente alta y los adversos los efectos adversos fíjense ustedes, tenemos alergia, asma enfermedades sibilantes eh, enfermedad inflamatoria, diabetes y es interesante este, este, este reportaje de El Día eh, en, en un periódico que señala que para el 2050 habrá más muertes por resistencia antibiótica que por cáncer de hecho se incrementa además el tiempo de hospitalización y, por, y para nosotros que somos un países con problemas de, económicos, aumenta el costo de hospitalización innecesariamente todo ello se produce a, tra a, a través de la alteración de la colonización bacteriana, los antibióticos van a seleccionar la muestra usualmente con gérmenes que sean resistentes a los antibióticos, eh, va a favorecer el crecimiento de hongos y ya se ha visto, como les voy a mostrar más adelante, la relación con heterocolitis eh, ne necrotizante y con respuesta inflamatoria sistémica. Este es un trabajo muy conocido que hecha, fue hecha por el un grupo de la doctora Barbara Stolm por el doctor Cote, eh, siguieron 19 unidades de cuidado intensivo del 98 al 2001, 4.039 recién nacidos y ellos observaron que el riesgo de NEC aumentaba en 7% por cada día adicional al uso de antibióticos y la mortalidad en 16% por el uso de antibióticos. Muy bien, yo creo que después de esto, y estoy seguro que si ustedes buscan más información, seguro que la van a encontrar sobre la necesidad que tenemos de reducir el antibiótico, eh, porque además los antibióticos se utilizan muchísimo y uno de los, nosotros si nosotros los usamos, la industria ganadera la utiliza mucho más y, y eso es algo que hay que parar. Pero ¿qué se requiere para que nosotros participemos? La verdad se requiere dos cosas, un laboratorio de microbiología y un equipo neonatal con participación de otras personas, de, de neonatólogos y otros profesionales que les voy a describir a continuación. En cuanto al laboratorio de microbiología, lo que se necesita es que tengamos botellas de hemocultivo de manufactura industrial, preferentemente pediátrico. Eh, estas botellas, la, la verdad que yo... Como ven, soy una persona mayor y yo he vivido en mi país hace 40 años el hecho de que los hemocultivos fueran eh, producidos en el mismo laboratorio. Bueno, eso ahora, eh, debido a la contaminación y a la, y a la falta de seguridad de estos hemocultivos, ya no se usa. Ahora hay hemocultivos, incluso tienen removedores de, de antibióticos y por ello recomendamos que se utilicen botellas de hemogultivo de manufactura industrial. ¿De qué origen? No, no interesa, pero eh, tiene mejor resultado. Si ya se usan las botellas de manufactura industrial, es muy probable que ya tengan las incubadoras de hemocultivo de, eh, de tipo automatizado. Es decir, que cuando se produce el CO2 de las bacterias, estas cambian el color de la base y ese color en la base es detectado por, el, por la incubadora que suelte un alarma y nos avisa que es positivo. En caso de que esto no sea posible, bueno, se puede utilizar el método tradicional de cada día observar cómo están los hemocultivos y detectarlos a lo Lo segundo que es sumamente importante es que el personal del proyecto tenga un acceso irrestricto diario a los registros del hemocultivo. Es decir, nosotros podemos, eh, lo que nosotros hicimos fue muy sencillo, nosotros teníamos las botellas, teníamos el sistema, y lo que nosotros hacíamos era, a una hora en que el, todo el mundo quería ir, a los únicos que dejaban de entrar eran nosotros, porque nosotros íbamos temprano en la mañana, muy temprano, para averiguar qué cultivos se habían hecho positivos. El equipo neonatal, preferentemente, debe ser, eh, debe estar formado por neonatólogos, al menos deben ser dos. Recomiendo que entren en enfermeras. Es muy bueno que un microbiólogo que trabaje en el laboratorio, en el laboratorio esté interesado en trabajar con nosotros, porque muchas veces ellos nos llaman, por, porque en mi hospital hasta cuando se hizo esto hace cuatro años no había el sistema electrónico, por tanto no había cómo, cómo, cómo comunicarse, ahora ya lo hay, pero en esa época no había y, había y ellos nos llamaban para decirnos que un hemocultivo se había hecho positivo e incluso nos decían es un gran negativo o un gran positivo. Es necesario contar con un infectólogo y eso lo pongo a, a, por sugerencia de, de, de Paco. Si ustedes cuentan con un farmacéutico o farmacólogo, eh, sería bueno que también entre porque él nos puede ayudar. Es cierto que eh, muy pocas unidades, creo, en eh, Perú creo que no hay ninguna que tenga un farmacéutico o farmacólogo. Tenemos técnicos, pero no tenemos eh, los eh, profesionales. ¿Cuáles son las funciones del equipo neonatal el equipo que van a formar ustedes? En realidad, en el caso nuestro, éramos dos personas que todos los días bajábamos y averiguábamos qué pasaba con el hemocultivo. Pero, y, este, y le avisábamos luego al, al equipo, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero estas dos personas, o tres, en fin, ustedes se, se organizarán, deben de coordinar, supervisar y facilitar el trabajo, difundir y promover las guías de trabajo. Eh, eh, verificar que éstas se cumplan como debe ser, mantener la estandarización de la toma de hemocultivos, porque ya van a ver que es fundamental tener al menos un mililitro de hemocultivo, basta con uno solo, y hay que hacer el seguimiento de los hemocultivos y mantener a los informa informados a los médicos que atienden a estos niños, mantener la base de datos eh, actualizada y presentar mensualmente los resultados. Las prácticas potenciales que nosotros ofrecemos son esta. Uno, la actualización de las guías clínicas. Es importante que actualicemos las guías clínicas, la estandarización de la toma de hemocultivos con precauciones de higiene y el volumen, establecer el plazo de 48 horas para suspender el tratamiento y yo le voy a explicar por qué, descontinuar el uso de reactantes de fase aguda para el diagnóstico y tratamiento de la sepsis neonatal por el bajo valor predictivo positivo que tienen, reducir el tratamiento de la sepsis clínica cultivo negativo, que son un verdadero problema y un verdadero dolor de cabeza, y hacer el monitoreo y el reporte de datos. En cuanto a la actualización de las guías clínicas, ustedes deben saber que existen en realidad tres enfoques para ver este tema. Uno es el enfoque de riesgo, del cual la guía NICE que fue publicada a comienzos de, la, de, la, de, de este siglo pues, eh, eh, eh, las versiones más recientes eran del 2012 y el 2022 han sacado una nueva, simplemente más moderada. Simplemente lo que ponían eran banderas de, de, de rojas con las cuales había que tratar al niño sí o sí. Esto después fue an analizado por el grupo de Kaiser, por el doctor Escobar, o Escobar que es un peruano que hace, eh, que hace análisis de datos y que es muy bueno trabajando con la doctora Popolo, hicieron este, eh, la, eh, la calculadora de, de Kaiser, eh, que lo que hace es un análisis multivariado, que lo vamos a comentar también. Y luego viene el, el, el enfoque observacional que sigue el estado clínico del paciente, que es hacia donde se ha estado moviendo el péndulo. Ya el doctor Polín en el 2010 llamaba, decía lo importante que era seguir el estado clínico del paciente y en el enfoque observacional no se utiliza la calculadora de riesgo sino simplemente se observa al paciente de acuerdo a un protocolo de acuerdo a un protocolo que ya existe. De cualquier forma, es necesario tener una guía a la cual no, nos eh, adherimos. Nosotros en Cayetano Heredia utilizamos una guía de tipo observacional que la pueden utilizar para las personas que quieran. Y se le va a entregar a ustedes, como parte del proyecto de CLAPSI, la, forma de, la mejor forma de obtener el, el hemocultivo para evitar las contaminaciones. La, estandariz la estandarización del hemocultivo. Tenemos que creer en el hemocultivo. Yo he pasado, como probablemente muchos de ustedes, desde la época en que pedíamos un hemocultivo porque había que hacerlo, pero si, si no lo tomaban tampoco me hacía mucho problema porque nadie creía en el hemocultivo. Pero para creer en el hemocultivo tenemos que tener una técnica de muestreo adecuado. Justamente ayer en la reunión de la, de la Sociedad Peruana de Pediatría aquí en Lima comentábamos este tema, y no dio mucho tiempo, pero eh, nosotros tenemos una publicación previa a la del Journal of Perinatology del año pasado, en la que se mostraba la incidencia de gérmenes del 2017 al 2021, que la publicó la doctora Herboso. Y ahí uno de los gérmenes eh, más importantes era el estafilococo alto. Eh, coagulasa negativo y esto es una cosa que se ha repetido y yo participé de una tesis de, de, de medicina en la que vimos eh, eh, los gérmenes más frecuentes en tres entidades clínicas en Lima y en todas ellas el, el, la, la sepsis por cultivo uh, por estafilococo eh, a cultivo, eh, a estafilococo coagulasa negativo era el más frecuente bueno eh, nosotros hemos reducido a cero la, la, la recuperación de eh, estafilococo coagulosa negativo modificando la técnica de muestreo y haciendo que ésta sea totalmente adecuada. Ya no existe. Entonces, nosotros, esto es algo que se puede lograr y nosotros somos un hospital relativamente pobre o, o bastante pobre. Hay que utilizar además el medio adecuado, que significan estas botellas, y lo que es muy importante, la cantidad adecuada. No puede ser menos de un mililitro, porque la, las, las posibilidades de recuperación del, del germen son muy, muy bajas. Hay que procesarlas en incubadora y hay que hacer el seguimiento horario del hemocultivo. Hay que conocer información básica sobre el hemocultivo y este equipo tiene que ocuparse de difundir esto. La cantidad de bacterias que permiten que sea positivo, deben de ser más de cuatro por... Eh, por más de 4 unidades por mililitro, eh, el efecto de, la, de los antibióticos de la madre, que sabemos que no funciona, no tiene mayor efecto sobre el niño, la relación entre la clínica y los hemocultivos, saber que los pacientes que van a tener eh, clínica, que los pacientes que fallecen, eh, el, y este es un estudio publicado, si no me equivoco, por el doctor Storr, nos muestra que el... Todos los niños que van a morir tienen clínica en las primeras seis horas de vida. Y, eh, y saber cuándo es que los hemocultivos se tornan positivos. La tercera, la tercera práctica eh, potencialmente mejor es el establecer el plazo de las 48 horas. ¿Por qué establecemos el plazo de 48 horas? ¿Por qué hay gente que ahora está... En realidad, lo que se está usando más en los países industrializados es 36 y hay gente que propone 24 horas. ¿Por qué? Por esta razón. Porque a las 48 horas, ustedes pueden ver aquí, el 97% de los hemocultivos ya se han recuperado y esto es independiente de la edad del paciente, de la edad del paciente o de los antibióticos en la madre. Este este plazo de 48 horas está muy difundido, pero incluso, como les digo, hay gente que lo está usando a las 36, incluso a las 24 horas. Sería suficiente agregar un periodo de observación de 24 a 48 horas para el alta y hacer el seguimiento de la mortalidad, ya que eso es lo que hemos hecho y demuestra que esta medida no es perjudicial. La cuarta es descontinuar el uso de reactantes de fase aguda. Y ya que existen múltiples publicaciones que señalan que los reactantes de fase aguda no tienen utilidad por su bajo valor predictivo positivo. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchos eventos perinatales pueden, sobre todo la cesárea, por ejemplo, puede eh, afectar eh, estos, eh, es, o sea, hacer tornar positivos eh, la, la PCR o la procalcitonina de tal manera que el paciente no tiene ninguna infección y sin embargo el paciente va a salir con un cultivo con una proteína C reactiva o una procalcitonina positiva. Entonces, por el bajo valor que, no, que tiene un valor positivo es que se, des, se desalienta el uso. Aparte de ello, de que vamos a utilizar no solo recursos materiales, sino que vamos a gastar sangre que debemos de conservar para que el paciente pueda salir del problema en que está. Este valor bajo positivo lo que está diciendo es que los valores pueden ser positivos aun cuando el paciente sea sano, es decir, que tanto los sanos como los enfermos van a tener valores elevados. El segundo es la reducción del tiempo de tratamiento de cultivo negativo. Existe gran controversia respecto a la existencia de esta entidad. Eh, si ustedes se recuerdan en las primeras diapositivas, eh, el, casi la de los chicos que tienen sepsis, casi la mitad o más tiene sepsis por cultivo, eh, eh, lo que llamamos sepsis cultivo negativo. Eh, eh, se considera en general que menos de, o sea, de que existe la sepsis cultivo negativo, yo creo que es difícil de decir que no. Muchas veces ustedes se habrán enfrentado pacientes que no saben si verdaderamente es sepsis o no porque está muy mal. Pero se considera que menos del 10% de casos pueden tener hemocultivo negativo y el paciente estar séptico Esto porque existen muchas dolencias, muchas enfermedades que hacen difícil. Sin embargo, el cuadro clínico es muy importante. Recuerden que todo paciente que fallece tiene síntomas dentro de las primeras seis horas de vida, o sea que un paciente que desarrolla que desarrolla signos clínicos desde el comienzo hay que vigilarlo muy muy estrechamente porque ese paciente puede tener una infección y es probable que requiera antibióticos, pero si el paciente va eh, es asintomático y está yendo bien es probable que ese paciente no requiera antibióticos sino simplemente observarlo bien. Existe evidencia de que eh, es posible cambiar la estrategia a un tiempo de tratamiento más restringido, de solo cinco días, sin producir un aumento de la morbilidad o la mortalidad. Esto ha sido llevado incluso, eh, hay una publicación en, en Irán que lo llevan a tres días, incluso en la India también. Entonces, este, y esto basado en que la sepsis, con, eh, sepsis temprana, cultivo negativo, puede que probablemente no sea realmente sepsis. Luego viene el monitoreo y el reporte de datos. Todo paciente debe, ser, debe tener hemocultivo previo al tratamiento. Esto es fundamental. Todo paciente debe tener hemocultivo previo al tratamiento. No debe de pasarse un hemocultivo sin que nosotros hagamos, este, lo registremos tiene que registrar de acuerdo a un formato a los detalles del paciente en el cultivo. Lamentablemente se me ha pasado ponerle el, el formato. Son apenas 6, ocho columnas que hay que llenar y nada más. Y esta información debe ser transmitida al equipo de atención del paciente en cuanto el cultivo se haga positivo. Si se hace positivo, avisar de inmediato y si es posible y tenemos buenas relaciones, decirle incluso es un gran negativo, un gran positivo y luego este, a las 48 horas, en caso de que este sea negativo, para que el grupo pueda tomar la decisión de si continúa o no continúa con esto. ¿Qué es lo que se puede lograr con esto? Eh, el modelo de mejoría que nosotros tuvimos, eh, establecimos una línea de base en el 2018 y vimos el AUR, que es el número de días por, por mil días de internamiento en que el paciente tiene, está con antibióticos. Y teníamos un. era de 291 por. Eh, de, de, do, 291 por mil días. A partir del 2019 existe una reducción del 57% de por ciento porque bajamos el AUR a 134 por mil días paciente. A partir de septiembre del 2020 tuvimos una nueva disminución de la UR que bajó al 82 por mil días de paciente, con una reducción total del 65%. O sea que esto se puede lograr. Esto fue un proceso de mejoría de calidad, que aquí lo pueden ver, como ha bajado a diciembre del 2020, y esta es el, cómo logramos aumentar el número de pacientes que no recibieron tratamiento antibiótico durante su hospitalización. Y el seguimiento hasta diciembre del 2022 nos muestra que esto, con algunos episodios, interesantemente, en la misma época, que salen, pero hemos visto que se puede mantener, aunque en los últimos meses hemos tenido una ligera recaída, pero se puede mantener sin mayor problema. Este es el promedio de días de antibiótico en, en los chicos, cómo ha bajado de 4 y se mantiene por debajo de 4. Y finalmente, comentarles que la mortalidad en nuestros pacientes no ha, mejor, no ha, dis, no ha aumentado, sino que por el contrario ha disminuido y que hemos tenido otros efectos interesantes. Estos son, este es el, el AUR para gérmenes ble en sepsis tardía, y en sepsis temprana, perdón, en sepsis temprana, y miren ustedes cómo ha bajado la cantidad de, las barras negras son los pacientes que, la cantidad de, de, de, de recuperaciones de germen que son ble, productores de ble, de, de beta-lactamasa. Beta y pueden ver ustedes que esto ha ido mejorando a lo largo del tiempo. En resumen, lo que les puedo decir que es posible reducir el uso de antibióticos en sepsis temprana sin incrementar la mortalidad, que es necesario confiar en los resultados de los homogultivos siempre y cuando se realicen los procedimientos de recolección y procesamiento en forma adecuada, que es factible suspender los antibióticos si la evolución clínica es favorable con cultivos negativos a las 48 horas y que esta práctica no tendrá... Efectos, no tener efectos solamente en lo que es la parte de salubridad, sino también en la economía, porque esto nos va a eh, evitar no solo enfermedades, sino que además nos va a ahorrar dinero. Gracias. Muchas gracias, Jaime. ¿Alguna pregunta? Uh, bueno, este... Invitaremos a Julio a que nos presente las prácticas potencialmente mejores sí. en nutrición. Muy bien, buenas, buenos días a todos los presentes. Eh, voy a prácticamente dirigirme eh, a, direct, eh, a, a, a presentar la, la exposición del día de hoy, eh, señalando las prácticas potencialmente mejores. En lo que corresponde a la mejoría de la nutrición integral y parenteral, ya saben ustedes que eso es un programa de mejora nutricional neonatal en todas las unidades que participan de este proyecto. La intención es prevenir el desarrollo de falla de crecimiento estroterino o restricción del crecimiento estroterino. Entonces, para ello, se van a presentar las prácticas potencialmente mejores. ¿sí? Como antesala, este, en este capítulo estamos el doctor Pantoja y quienes habla Julio Sánchez Tonovia. ¿Por qué y para qué? Ya hemos hecho la presentación anteriormente de este concepto, estos conceptos, estas ideas, pero se entiende que hay una gran variabilidad, una gran variabilidad en la aplicación de estrategias nutricionales o incluso estrategias nutricionales eh, que no se aplican adecuadamente y correctamente a los prematuros en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Esto motiva una intervención o una corrección. Hay una falta de estandarización de esas prácticas y esto puede resultar en que la falla de crecimiento que tenemos, al momento de la educa, eh, eh, no se visualice, no esté considerada, no esté valorada y puede ser este resultado adverso y trascendente en el futuro de este recién nacido. La falla del crecimiento durante la hospitalización del, de los bebés en las usinas natales también es eh, relativamente frecuente. O sea, el niño nace y sigue eh, creciendo inadecuadamente durante su estadía por diferentes razones y motivos, pero también porque puede haber alguna intervención inadecuada como estrategia nutricional. Por ello, esto eh, se relaciona a morbilidad eh, en el presente y también morbilidad futura a largo plazo, que es importante. Por lo tanto, es in interesante que se deban identificar cuáles son las conductas que se están aplicando en las unidades neonatales, los intensivos neonatales, en cuanto a lo que respecta a nutrición enteral y nutrición parenteral en estos niños que tienen eh, muy bajo peso. Estos resultados que se puedan este, ir observando pueden permitir eh, decidir aplicar y participar en un programa de mejoría nutricional neonatal y como se está haciendo ya en este caso con las unidades que están participando. Lo importante entonces para poder dar el segundo paso en este proceso de mejora es identificar e implementar las prácticas potencialmente mejores. Ya hemos visto en las presentaciones diversas que la definición de práctica potencialmente mejor es que son estrategias basadas en la mejor evidencia. Por lo tanto, hay un sustento científico para poder aplicarlas. Es importante hacer análisis de esos procesos de atención que estamos realizando en nuestras unidades. Es importante también la revisión de la literatura y también es importante la observación de centros de excelencia que ya tienen resultados positivos. Por lo tanto, estas estrategias que están basadas en evidencia eh, se fundamentan en la literatura, en la experiencia ya de centros mejores o de excelencia y la experiencia también que se tienen en el análisis de los procesos de atención que cada unidad puede estar realizando. Por lo tanto, cuando se implementan estas estrategias, eh, prácticas potencialmente mejoras o que también se denominan paquetes de atención o bundles, estas eh, tienen la intención de permitir un resultado mejor por eso se llama eh, prácticas potencialmente mejores. Y es importante entonces enfatizar que estas prácticas potencialmente mejores resultan de una evaluación metódica, lo hemos dicho de la mejor evidencia disponible y importante también tener en cuenta que es para aplicarlo en el contexto local. Es decir, de todas las que voy a presentar el día de hoy no necesariamente todas son aplicables. Cada centro elegirá aquella práctica potencialmente mejor que se puede adecuar a su contexto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy día es presentar las prácticas potencialmente mejores, pero son sugerencias, son sugerencias, estas sugerencias de prácticas potencialmente mejores son un modelo para que cada UCI pueda este, encontrar en ellas las que se adecúan a su realidad y puedan adaptarlas. Entonces va a haber todo un proceso en el cual se depositan en una nube los documentos, que sirven para este fin, ¿no? para este proceso. Documentos que eh, tienen también como base una importante fuente, que es un proyecto col colaborativo, que es el Vernon Oxford. ¿no? Con toda la experiencia que tienen en esa institución, hay materiales diversos que pueden ser útiles para poder llevar a cabo estos procesos eh, que estamos implementando. También guías nacionales, institucionales, diferentes instituciones del, de cada uno de esos países, revisiones sistemáticas, opiniones. Entonces, paso a describir las, las prácticas potencialmente mejores. Tenemos en total para este proyecto eh, siete, ¿no? Y en cada una de ellas se están agrupando diferentes prácticas potencialmente mejores. Por lo tanto, dentro de la práctica potencialmente mejor, número uno, algunas de estas este, descripciones que voy a dar hoy día pueden servir para ser adecuadas a su institución. La primera se refiere al monitoreo consistente, interpretativo y comprensivo del crecimiento y aporte nutricional individual de los bebés, es decir, el seguimiento de cada niño, ¿no? Desde que nace, cómo va su crecimiento, interpretando cada día cómo va su crecimiento, y además correlacionándolo con el aporte nutricional que este niño recibe. Eh, el propósito es utilizar esta información eh, para poder modificar las prácticas actuales que en la unidad se están realizando. Como ejemplos tenemos, por ejemplo, usar resultados nutricionales importantes, documentar la proporción de bebés de muy bajo peso al nacer que son dados de alta coherencia y falla de crecimiento estoterico. Es decir, las unidades deberían ya estar identificando cuál es su problema, ¿no? cuánto o cuantificar su problema, el problema de niños al alta con falla de crecimiento estoterico. Luego, es que cuando se establezca este proceso de mejora, se va a monitorear la frecuencia con una frecuencia trimestral o semestral o anual para ver estos resultados o desenlaces ¿no? y mostrar si estos cambios se han dado con la implementación de estas nuevas prácticas nutricionales. También se deben usar resultados de los procesos documentando, por ejemplo, ¿no? la hora postnatal en la que se empezó la nutrición parenteral o el contexto que la o sea, Estas son prácticas importantes, demostradas. El hecho de que una nutrición parenteral se inicie dentro de las 24 horas ya puede ser un buen paso, un paso importante para mejorar la nutrición y evitar fallos de seguridad. Como práctica potencialmente mejor, número dos, tenemos, acá sería PP, ¿no? es optimizar la nutrición parenteral temprana, que es lo que justamente dije en el párrafo anterior. La nutrición parenteral incluye dextrosa, proteínas y lipos. Estamos hablando entonces de nutrición parenteral total. Debe iniciarse tan pronto como sea posible, después de que el niño nace, nunca después de las primeras 24 horas de vida, o sea, dentro de estas 24 horas. Se debe utilizar un preparado aminoácido de presentación pediátrica, iniciando con una dosis, Vamos a ver, hay un cuadro más abajo, dice 2 a 3 gramos por kilo de peso por día para minimizar el catabolismo, ¿no? que es alto, intenso cuando el niño nace y deja de tener ese contacto, esa relación con la madre por, la, por la, eh, ¿no? el cese del flujo a través del cordón umbilical de los nutrientes de la madre. Los macronutrientes deben aumentarse de acuerdo con su tolerancia y es recomendable que los bebés reciban aminoácidos adecuados hasta un medio de 4 gramos por kilo de peso por día y también calorías no proteicas, entre 80 a 100 kilocalorías por kilo por día dentro de los primeros 5 días de vida. En este material, en este documento que prácticamente ya está siendo este, definitivo, casi definitivo, casi definitivo, este, tenemos apéndices que van a servir como herramientas para tener esos parámetros de manejo de estos recién nacidos con estas recomendaciones. También respecto al inicio de los lípidos, pronto, precoz dentro de las primeras 24 horas con una dosis de líquidos de 2 gramos por kilo peso por día, aumentando la dosis hasta 3 a 3.5 gramos por kilo peso día durante de los primeros días de día. Y también respecto a la actualidad de sí. y volúmenes, de acuerdo con edad gestacional, estacional, ver el apéndice 3 que tiene también una serie de recomendaciones. Te lo voy a mostrar al final porque la intención de esta fecha es mostrar a, a grosso modo también cada una de las prácticas potencialmente mejores y los diferentes instrumentos que podemos tener este, a disposición para poder utilizarlos. En la práctica, potencialmente mejor número tres, es sobre la descontinuación de los catéteres centrales, tan pronto como se establezca una nutrición enteral adecuada. O sea, el objetivo es avanzar en la nutrición enteral, tener estrategias para ello, que también es otra práctica potencialmente pues, mejor, llegar a un por medio, 120 metros por kilo por día, para descontinuar el catéter central. Obviamente, seguirá existiendo una línea que permita la nutrición, este, complementar la nutrición, eh, eh, desde el punto de vista enteral, ya está logrando también llegar, casi llegar a un aumento. En la práctica número cuatro, empieza la alimentación enteral temprana, aumentando el volumen y el contenido nutricional en forma precoz y progresiva. Entonces, estamos hablando hasta el momento de nutrición parenteral, nutrición enteral, el inicio de la nutrición parenteral, el inicio de la nutrición enteral de forma temprana, en este caso, en esta práctica número cuatro. Como dice aquí, la alimentación enteral comienza con la administración de calostro, calostroterapia poco después del nacimiento, luego pasar a la nutrición enteral trófica entre el primer y segundo día de vida, ¿no? a menos que existan contraindicaciones claras, ¿no? como la exposición reciente del, del prescindio de anemia severa y potencia a anomalías bueno, congénitas, que intimidan la alimentación inmediata. Ejemplo, un o vasofis. Luego, la alimentación enteral debe ser avanzada, o sea, progresivamente avanzada y fortificada para poder mantener un crecimiento óptimo, teniendo como referencia curvas de crecimiento en y las desviaciones de los scores ¿no? que también en algún momento tendremos que explicar acerca de esto para poder ver cómo se utiliza esta herramienta. La alimentación enteral puede administrarse en bolo o en forma continua por vía gástrica y en otras ocasiones por vía transfigurante. El avance, progresión de la alimentación enteral debe ser lineal y estar especificada en las guías. Voy a retirar este la, creo que es, la imagen no es buena, pero voy a retirarla un poco. Este, okay. el avance de la nutrición integral debe ser este, lineal y estar especificado en las guías de alimentación. Cada UCIN debe desarrollar definiciones estandarizadas de intolerancia alimentaria, en particular a la necesidad de comprobar o no los residuos gástricos y a las acciones/inacciones basadas en los volúmenes residuales gástricos, los cambios en los signos abdominales y la presencia de sangre en las heces. No se miden los residuos gástricos de rutina. Excepcionalmente, solo seis signos clínicos e indicaciones. Finalmente, en, este, en esta práctica número cuatro, la fortificación debe iniciarse antes de que se alcance el volumen de alimentación integral completo. En la práctica número cinco, la leche materna, se refiere a la leche materna, es el sustrato nutricional ideal para todos los bebés, incluyendo los pronósticos. Las políticas y prácticas hospitalarias deben apoyar la lactancia materna de manera coordinada y consistente. Esto debe incluir una educación adecuada de los profesionales de la salud perinatal tanto ginecostético como neonatal, sobre los beneficios de leche materna para los lactantes prematuros de la sociedad. Seguramente en todos los centros existe ya una sistematización de estos procesos, habría que mejorarlos o en todo caso este, acentuarlos. ¿no? Las madres y las familias deben recibir información precisa sobre la mejor alimentación de los lactantes de muy bajo peso. Si luego de haberle presentado la información pertinente acerca de los beneficios de la leche humana, de la propia madre o del banco de leche, si está estuviera disponible, en casos, solo en casos muy excepcionales y, y que sean razonables, la madre, eh, si decide una forma alternativa de alimentación para su bebé, debe ser respetada la decisión. Se deben hacer los esfuerzos necesarios para establecer y mantener el suministro de la leche de la propia madre. Este proceso se debe iniciar con en, en una conversación con la madre antes del parto, o sea, se hace labor pediátrica acerca de los beneficios de la alimentación con leche materna y es también muy importante iniciar la extracción de calostro durante las primeras horas postnatales. Establecer una fuente, una frecuente extracción de leche materna, así como promover el comparto piel a piel cambrón como sea posible. Eh, cuando hay algo sistematizado, por ejemplo, no debería haber una madre que esté en su lecho después del parto, que tiene un bebé prematuro en una unidad de pues, intensivos, que no tenga una comunicación permanente con el equipo neonatal incluso con reforzamiento de la parte estética para que ella pueda estar ilustrada y poder ser copartícipe, por ejemplo, de la estación de leche, que le va a ser muy útil a su leche, sea como calostro o sea como leche postural. La leche materna se debe manipular garantizando su seguridad. Es posible educar a las madres a estar su leche en un ambiente adecuado y adecente a la UCIN o en casa usando el método de estación manual o una bomba mecánico-eléctrica, si no es el caso. También enseñarles a transportar la leche refrigerada a la UCIN para su almacenamiento y el etiquetado apropiado. Los bebés cuyas madres tienen la intención de amamantar deben ser amamantados antes de ser alimentados, si es el caso eh, de forma artificial, o sea, siempre promoviendo, eh, incentivando que la madre ofrezca la leche materna, el amamantamiento al bebé para poder facilitar ese proceso y también facilitar el proceso alta posterior. La práctica número 6 los bebés deben pasar la, de la alimentación por sonda a la alimentación oral cuando sean fisiológicamente capaces. Aquí este eh, esta discusión es muy importante porque no se debe basar este proceso en el peso arbitrario o una edad gestacional. ¿no? O sea, esos no son los parámetros. Eh, los que atendemos a los niños en la UCIN debemos hacer uso de estrategias eficaces que faciliten la transición a la alimentación oral completa. Los bebés deben ser evaluados regularmente por proveedores capacitados como terapistas ocupacionales o enfermeras neonatales que se hayan capacitado en la preparación oral y el rendimiento de la ingesta alimentaria por oral. No es, no es infrecuente ver a un niño prematuro que retrasa su alta porque no avanzó en ese proceso de poder ser alimentado por oral Entonces no está preparado para el alta y eso ha comenzado precozmente. ¿no? Eso es, eso es el, lo importante es de, de esta práctica profesional de mejor neurociencia. Finalmente, la práctica número 7 es la planificación del alta nutricional, que debe ser individualizada, integral y coordinada. Incluye, si fuera necesario, la fortificación adecuada de nutrientes. También se debe evaluar si son necesarias visitas de seguimiento nutricional y se deben alentar a las madres a lograr eventualmente lactancia materna exclusiva, pero al mismo tiempo también asegurando un monitoreo para saber si su crecimiento es adecuado, la ¿no? del bebé. Tenemos aquí toda la fuente bibliográfica de las eh, prácticas referidas y aquí tenemos como herramientas adicionales los apéndices que se mencionaron más arriba, por ejemplo, el apéndice 1 con las curvas de crecimiento, que pueden servir para evaluar o hacer el seguimiento. Buenas. Niños, ¿no? ¿Perdón? Hola Julio. Hola ¿Perdón? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, todavía no, no termino la presentación, pero sí, creo que... A ver, aló, hola. Espera que termine. Julio, ¿me escuchas? Julio me escuchas? Sí, sí, les escucho, sí les escucho. ¿O no me escuchan ustedes? Julio, escuchan? disculpa, ¿puedo una pregunta? Eh, sí, sí, Rosana, sí. ¿Me escuchan ustedes, doctor Pantoja? ¿Me escuchan? Sí, sí, estamos escuchando bien. Yo okay, este, que lleva, casi iba a acabar. Para que la, las preguntas al final de la presentación. Sí. Ok, continúo entonces. Rosana, al final de la presentación, eh, las preguntas, por favor, sí. Ya falta poco. Ok, entonces tenemos aquí como herramientas este, complementarias a todo lo mencionado las curvas de crecimiento. Eh, y repito, ¿no? De repente puedo eh, adelantar esta información. Este, estas son prácticas sugeridas, ¿no? este, Las unidades pueden también colaborar mencionando las prácticas que consideran también, desde el punto de vista este, también del, de la experiencia y fundamentadas obviamente con evidencia, también pueden eh, ser copartícipes eh, mencionando, manifestando las herramientas que utilizan y que pueden ser también útiles para otras unidades. Aquí, eh, en este, en este apéndice, estamos colocando, repito, las curvas referenciales de crecimiento. En este caso, por ejemplo, las de Fenton como materiales. Aquí tenemos un ejemplo, ejemplo de monitoreo para infantes, niños pequeños de muy bajo peso al nacer que reciben nutrición parenteral o enteral y el perfil que se tiene respecto a la valoración, ponderación, medidas ¿no? de laboratorio de este. Eh, eh, según, según lo que corresponda para cada tipo de laboratorio que se quiera medir, ¿no? Con las recomendaciones del caso. O también el seguimiento que hace, se hace de peso, eh, talla, eh, el perímetro cefático. Acá está la fuente correspondiente. Tenemos aquí en el apéndice 2 una tabla que permite observar según los pesos al nacimiento, ¿no? Cuál es el promedio de ganancia por día en el periodo fetal, ¿no? el aporte de proteínas basado en eh, la pérdida que el niño tiene no en forma regular, en la necesidad que tiene para depositar proteínas y el requerimiento que resulta justamente la suma de estos valores, no según sea este el caso, para energía también y para proteínas en relación al aporte calórico. Estos son referenciales. Aquí tengo también un flujograma donde se puede observar eh, las recomendaciones respecto al aporte de azúcar, respecto al aporte de, de aminoácidos, respecto al aporte calórico, respecto al aporte de líquidos, ¿no? que confluyen con un este, manejo integral eh, utilizando tanto macro como micronutrientes en la nutrición parenteral Y en este apéndice 3 tenemos también una serie de datos que pueden servir o tablas que pueden servir respecto a la dosificación de los micronutrientes ¿no? y otros nutrientes este, que no son los macronutrientes para poder hacer el seguimiento y la utilización efectiva de estas, de estas diferentes de fuentes alimentarias. Y aquí, en el apéndice 4, un protocolo de alimentación enteral y neonatal. ¿no? Aquí hay un protocolo que sugiere el uso de nutrición, o sea, primero calostroterapia, como se mencionó, luego nutrición trófica. Eh, el avance diario según los kilos de peso o los gramos de peso, los gramos de peso y la progresión día a día para llegar a en el, al momen, en, eh, sea, tener un momento en el cual se pueda eh, retirar el catéter central, aquí dice por ejemplo 120 metros por kilo por día, o llegar a un momento en el cual este, a los 11 días, 9 a 10, 11 días, o 7 a 8 días, eh, según sea el peso, ¿no? por ejemplo, en menores de 1500 gramos, eh, el objetivo sería llegar al séptimo octavo día, este, llegar a la alimentación enteral completa, ¿no? con este cuadro que ayuda a progresar, con este protocolo que ayuda a progresar la nutrición enteral y no retrasar el eh, llegar a una nutrición enteral completa, lo cual también tiene como consecuencia eh, permitir el retiro oportuno del catéter central, que a la vez serviría para evitar riesgos mayores de infecciones este, asociadas a la atención de salud o a catéteres centrales. Muy bien. Esto es en forma resumida todo lo que hoy debía presentar. Esperando ya pasar al momento de las preguntas. Pantoja, gracias. Julio, esta, eh, esta guía esta, um, la vas a compartir con, este, con Juan Manuel y Juan Manuel va a, va a ser accesible a todas las unidades.